Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy vamos a estar eh, revisando un poquito este tema de cómo jugar con tieres bajos, con niveles bajos. ¿Saben por qué estoy haciendo esto? Básicamente porque estoy viendo que hay mucha gente nueva jugando al WOT y que en ciertas partidas, estoy viendo como nunca he visto tantas veces, de manera tan reiterativa o repetitiva, 15 a 0, 15 a 1, o sea, miren que juego 2017 al WOT y sí me han tocado partidas que a veces tenés malos días, eso sí. Pero estoy viendo que, no sé, no sé, ahí la, como que no, no, no, a veces no tienen, digamos, la, la experiencia como para poder eh, utilizar bien sus vehículos y eso a veces trae consecuencias negativas para, para, para la mayoría de los jugadores, incluso para aquel que no tiene la experiencia también. Entonces, acá trato de mostrarles un poquito... Esperen que voy a subir un poquito el volumen de esto porque está... No, básicamente no tiene volumen. Que en realidad no es que no tiene volumen. No tiene coso. No tiene ruido de motor. No sé por qué. Bueno, si igual no tenía volumen. Pero... Nada, eso. No sé por qué no tiene ruido de motor el, el tanque. Bueno, ahí yo me, me apresuro a ir a una posición... Punto 1. Traten de buscar posiciones en las cuales ustedes pueden llegar a pegar de manera efectiva. Donde pueden tener control del mapa. Bien. Acá ya me espotea. Entonces agarro, me voy para atrás. No importa pegar ese tiro. Si lo podía pegar, lo pegaba. Pero no importaba. No era la cuestión. No, no era lo vital en ese momento. Lo importante era si tenía otro ahí o dos ahí. O tres en total. Eh, y me pegaba un tiro cada uno. Estaba, estaba complicado. Moverse. Moverse permanentemente, no se queden quietos en un lugar ¿Por qué? Porque si se quedan quietos en un lugar les cae el tiro al arty Muévanse permanentemente, para adelante, para atrás Para el costado, no se queden en un lugar fijo Yo antes que hacía me, quedan, me espoteaban ahí y me quedaba ahí pegándole a ese que está ahí Y si tenía uno allá Y otro al lado, me comía tres tiros Tres por dos son 600 de daño más o menos Me quedaba con 240 daño, aprox Entonces, listo, me cagaron la partida en este mapa, esta posición está muy buena. Es una posición bastante, bastante libre, por decirlo así. Porque tenés tiro a todo el medio. Incluso si perdés el balcón, también podés llegar a tener tiro. Eh, si tus compañeros ganan el balcón, buenísimo. Si lo perdés... Bueno. Eh, ahí está. Salta de nuevo. El Six Sense. El sexto sentido. Con lo cual, por ahora, no puedo hacer mucho más que estar boludeando un rato por acá. Pero, fíjense que la partida es larga. Es una partida de Tier 6 y Tier 7. Estamos con el Crumble B, bien. Bueno... Ahí tenemos a los que intentan ir por el, por la zona media Y se la clavamos al M6 Recuerden que los pesados es una zona típica Lo prendemos fuego, tenemos un poquito de suerte Nos ayuda el RNG, el RNG Jesus Ahí nos troleó, ahí le tiro por ahí, por ahí. Un tiro Magic, quería tirar ahí fruta, pero bueno, ya está bueno, fíjense que por ahora no hicimos absolutamente nada. Por hijo de puta, están, te vas reportado el KB2. Lo, se están puteando ahí. Eh, no se peleen, chicos. Tranquilos, no pasa nada. Basura, le hice. Eh, Bueno, ahí aparece el Jackson. Fíjense lo que les había dicho antes. Tenés el Jackson y el T24. Un tiro de Jackson... Vamos, vamos a tirar un promedio más o menos. Ponle que sean 220 que te saque. Más o menos. Poco más, poco menos. T24, te saca unos 200. Más o menos. Poco más, poco menos. Son... 200, y 200 son 400, y 20 son 420 Fíjense que me quedaba con la mitad de la vida, chicos Bueno, ahí le metemos el tiro Se queda ahí, sopollo, adiós, listo, perfecto No hicimos nada, llegamos 1300, 1400 de, de combinado, ¿bien? bien <coughs> 1400 de combinado, sin hacer absolutamente nada, chicos, nada de nada, o sea, fíjense que estamos en una posición nomás, que estamos nosotros, fíjense que está el OI, ahí lo detecta, lo, o sea, lo ven el OI, y yo directamente me voy para atrás para que no me, si yo salía, a ver, una boludez le voy a decir, tal vez ya la mayoría lo sabe, pero esto es más que nada para jugadores nuevos, si yo me iba atrás de esta piedrita y le pegaba, él me va a ver al toque, ¿entendés? Entonces, ¿yo qué hago? Busco alejarme, tengo velocidad, tengo movilidad, tengo rapidez, tengo aceleración, ¿Qué hago? Me alejo del chabón, me alejo lo más que puedo para poder dispararle tranquilo sin que él me vea. Bueno, acá me como. No si sé, me comí la pared, no sé qué hice. Y acá trato de salir por. Eh, como sé que el 25 no está haciendo nada, trato de salir atrás del arbusto y no me va a ver. Ahí le metemos uno. Le metemos dos. Le metemos. Nada, nah, ahí tuvimos mala suerte, le robotamos en las tetitas ahí. En el lateral, si no, adentro. Dos kills, 1379 más 680 de asistidos son 2000 más o menos. 1.37 son casi 2000. Aprox. El M445, el tier 7. Francés, pesado. Eh, la verdad que fíjense que no, no estamos haciendo mucho. El equipo está ganando el otro sector también. Es verdad. Pero eh, yo otro consejo que les voy a dar, otro tip para jugar eh, cuando están jugando. Concéntrense en la partida Yo no juzgo a nadie Pero está mal eso que están haciendo ahí Ponerse a escribir XD sí, no, te vas reportado No, porque en este mapa tal cosa Eso, después te vas con una partida O sea, porque estás más, con, más pendiente De escribir, de bardear a otro De decirle lo que tiene que hacer Si igual el otro no va a hacer lo que vos querés Si yo le digo al 25 Dale, ¿por qué no vas a primera línea? ¿Por qué no te quedas atrás? El chabón va a hacer lo que quiera O sea, estás gastando energía Tiempo y daño Que vos podés estar haciendo Concentrado en la partida Eso es clave, chicos Concéntrense en la partida Si quieren hacer Buen daño, man Es como todo en la vida O sea, si estás manejando Tenés que estar concentrado Si no chocas Es así Bueno eh... Acá no sé qué, qué mierda me pasó La verdad No sé qué estaría haciendo Bueno, no sé me a ver. Como estaba Esta partida fue un directo Capaz que estaría hablando Leyendo el chat Algo así bueno, fíjense como a este le entramos, pero sin problema Uno, me detecta obviamente Dos, fíjense que no me, no me llega a pegar Porque sé que está con el E25, que lo, que lo vieron Entonces como que está más distraído Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo la cuenta a chicos Entonces, ¿qué pasa? El Tiro de la arte viene a mí No vale el E25 que lo, se lo hace pelota de una, si quiere Bueno Otra cuestión, siempre mirando Todo el tiempo el mapa Barra minimapa ¿Yo podría estar pegándole el BK? Puede ser, sí pero también si el M445 se asomaba por ahí se comió un tiro. O sea, todo el tiempo estás pendiente del daño. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Es como pescar, ¿entendés? Como tirar la caña a ver dónde puedo pescar. Venga, siguen balando. Alex, igual lo, lo, lo, lo aprecio porque están todos mis directos. Pero es al pedo, boludo, eso no, no te sirve, bro. Que están todo el tiempo escribiendo, afirmativo, atención. Sí, está bien, eso es afirmativo, E4 está bien, pero. Escribir, ponerse a escribir en el chat, quiere decir que no estás mirando la pantalla Que no estás prestando atención al mapa Y que no estás viendo por dónde vienen los enemigos Ahí viene el Skoda T25 Que lo quiere matar al, E20, al, al E25 justamente El Skoda T al, al E25 Creo que no le voy a poder ayudar Fíjense cómo se emparejó la partida Estábamos ganando por, casi por 4 más o menos Y ahora estamos bastante pareja Llegamos 2 kills, 1777 de daño Y 680, Bien esto es importante para los tieres bajos más que nada. Es para. Esto es. No. Son tips para tieres bajos. El hecho de moverse, de sacar. A mí me gustan los tanques con movilidad. Eso lo descubrí con el tiempo. ¿Por qué? Porque los tanques estáticos, salvo que sean torreteros y muy duros, en los cuales tengas buena penetración y puedas. Pero en tieres bajos no hay eso realmente. Los tanques no se componen de esa forma. Fíjate que lo hice, supone que es un tanque pesado, uno duro. Eh, ¿Qué tenés? Algún. Sí, es que. Un 150, pero con los tier 6 y 7, bueno 7 más o menos ya empieza a ponerse jodida Por ejemplo el T29, ahí tenés en el caso un típico ejemplo de un tankazo, ¿ves? Para mí el T29 está a la altura, mirá lo que te voy a decir, a la altura de un tier 8 tranquilamente Y no te digo un tier 9 porque el tier 9 tiene el doble de vida Pero es que, bueno tampoco tanto, pero debe tener unos 800 más de vida, depende del caso, más o menos Bueno, acá yo sé que está el BK y sé que mucho más no debe haber, debe estar el 34 por ahí Estoy con casi 600 de vida eh... Entonces yo creo, no me acuerdo bien qué decidí Pero creo que decido Ahí está Decido ir a buscarlo Creo que voy a adelantar un toque más rápido Porque esto es una. ¿Entendés? Es un bodrio Entonces directamente, o sea, voy al Yolo Estás tuneado, sé que está por ahí Ahí tenés un tiro Si Con oro le entra todo, igualmente me sale de costado eh, No quiero salir mucho Porque atrás debe haber algo seguro Pero lo tengo que matar eh... Ahí está Ahí va, perfecto Entonces, ¿qué hacemos? Detectamos todo eso que está ahí atrás Fíjense, todo eso que está ahí lo detectamos todos nosotros, boludo entendés? Ahí va, perfecto Sabemos que está por ahí No le pegamos al tío Chao, listo, no importa Nando, Naldo me pone Nando? Me acabo de dar cuenta que sos vos Fíjense que yo no, no Igualmente estoy metido en la partida No, no respondo, boludo no, no le doy bola No es de malo, pero estoy jugando <risa> Perdón Me dio frío eh, ahí tenemos otro Un tito más atrás en la cola Ay, me cago Centramos Para que no se escape Debe estar por ahí Este más o menos Ahí, tiki 85M Bueno, ahí se me fue Por si ve algo más también por ahí Me queda la su Que tiene que estar de aquel lado seguro El 85M Mirá qué mala suerte El tiro donde fue, boludo No se queden Fíjense por qué se queda quieto Si te acabo de tirar, vos tenés que estar atento Sabés que te tiraron, con lo cual te van a tirar de nuevo ¿Entendés? No importa el que sea, te van a volver a tirar El tanque que sea te va a volver a tirar Entonces, movete, andate para atrás, no esperes, mirá ya, A ver si le puedo pegar de vuelta Es que no se la pegué de casualidad, boludo De casualidad, porque si no era un tiro más que se comía Eso se llama regalar HP, bro Traten de no regalar el HP Es fundamental tener la mayor cantidad de vida posible Se lo estoy diciendo yo que estoy jugando con 250 de vida Tenemos 2720 eh, de daño. Que es un montón. Es el daño de un tier 8, un tier 9 ese. Eh, 2720 más los 1522. Que todo suma para la marca. Son 4200 de combinado, bro. Nos queda la su 100 m 1 eh, Ya está, ya fue. Porque ya la van a cazar, seguramente. Entonces tenemos... 2868, que en realidad este no es el daño porque tenemos más daño. Eh, hicimos un. Pegamos un tirito más, un cieguito. Son 4471 de combinado. ¿Entendés? En una partida de tier 7, bro, con un tier 6. Es lo mismo que le decía el producto la otra vez que le subí la partida. De jugar contra dos niveles por arriba o un nivel por arriba. Traten de hacer, de, de picotear por todos lados y de estar atento al mapa. Dejen de escribir, de escribir realmente en el chat y de prestar atención a otras cosas si realmente quieren hacer buenas partidas. No es sencillo, no es fácil a veces, lo digo. Pero traten de concentrarse, si no van a estar... Esto es, a ver, este video también va dirigido a aquellos que tienen ganas de progresar, ¿bien? Si no tenés ganas, no te interesa, sal pues hace la tuya igual, no pasa nada, ¿entendés? Pero si tenés ganas de que las cosas te salgan bien y empezar a mejorar, cada vez hacer más daño... Te lo digo por experiencia mía, boludo, o sea, antes con este tanque me iba con, no sé, 800, 900, 1000... Y después me iba con 1200, después con 1400, después con 1800... Y ahora me voy por partida, más o menos, me estoy yendo con 2K, 2K 500, 3K, más o menos... Pero entre 2K y 3 más o menos, andamos por ahí. Y de combinado estoy, sí, por ahí, 4, mira fíjate acá. ¿Cuánto dijimos, 4.400. Y encima es un poco más porque pegamos uno o dos ciegos. O sea, es un montón. Vamos a ver los resultados, así se los, se los paso por acá. Bueno chicos, acá tenemos entonces los resultados de la partida. Fíjense que fue maestría, observador, duelista, rompehuesos y eh, gran calibre. Fueron 3.005 de daño y 1.603 de combinado, con lo cual eh, imagínense que fue un total, así sacando una cuenta sencilla, de eh, más o menos unos 4.600 de daño combinado, casi por poco, casi 5.000 de daño, bro, un tier 6, una partida tier 7, eso ya te lo digo, cómo carambas, es como carajo logras eso, bueno... Y que te salga seguido, no solamente que una década de muerte hoy Porque más o menos sea constante el daño que haces Primero, eh, ya tío, Concentrándote, metiéndote en la partida a full Dejar de escribir, dejar de poner boludeces en el chat y todo eso Que eso no te suma para nada eh, Mirá, no quiero Alex, sabes que te quiero, si me ves Está en los directos, lo amo, lo, lo, lo quiero un montón Porque está siempre en todos los directos Pero mirá, por escribir, te vas con un cero Por estar concentrado, te vas con 3.005 daño, top daño Es más, el que me sigue atrás, por poco hizo la mitad de daño que yo ¿Entendés? No es que yo sea bueno jugando, sí, un chaval normal, como cualquiera de ustedes, no, como cualquiera, cualquiera puede jugar así Pero el tema es que, ya te digo, depende cómo te tomes vos el juego y lo que tengas ganas de hacer, ¿entendés? En base a eso, vas a ir creciendo en el juego si es que tenés ganas o no Fíjense el otro equipo, el equipo rival, chicos, tenés un KB3, que es un top tier, con cero de daño Tenés el 12T con cero de daño, el Jackson, con un Jackson, cero de daño Tenés un M6, un pesado con cero de daño Tenés el OI con un cero de daño Un 85M con cero de daño ¿Entendés? Es que es que, es que no No, no, no un, un 85M acá tendría que haber hecho por lo menos No sé, pero mínimo mil de daño para, De ahí para arriba, no podés irte con un 0 con un 85M bro O sea, vuelvo a lo mismo Si tenés ganas de crecer y progresar Si no, te da lo mismo, es para divertirse Como me decía el otro día Emma Eizal, hey me decía, boludo yo juego para divertirme Listo, está perfecto, buenísimo entonces no pasa nada Pero pero bueno, nada Por eso, a mí me gusta cada vez progresar en todo lo que hago en la vida, boludo Jugar mejor un poquito De a poquito, no te digo que, que en, en una semana ya sos un crack Ni mucho menos, porque yo tampoco lo soy Pero sí que me gusta me gusta ir creciendo y aprendiendo de las, de las pequeñas cositas eh, Nada, eso, amigos Bueno, chicos, acá Pasamos de Outer Replay Estamos en Pueblo Fantasma Es una batalla de asalto Tenemos que ir a tomar el punto eh, yo estoy con el 85M O sea, rec recuerden que esto es más que nada partidas De tier bajo, de tier 6, bien Para que más o menos vean O sea, para que traten de hacer daño, digamos Algo así Primero, vemos para dónde va el equipo Y arrancamos, go Esperen que esta parte la suba un poquito Así Fíjense igualmente que acá hago Tomo los recaudos necesarios Porque fíjense que todos cruzan por aquel lado Incluso yo que voy más para acá todavía Me va a pasar algo que me pareció raro, pero que puede fallar. ¿Ves cómo está mirando para allá? El M4. ¿Por qué está mirando para allá? Por eso. O le detectan. Ahí está. ¿Ves? Ahí tenés eh... el Super Hellcat y el 85. Bueno, partida de Tier 5, 6 y 7. Eh, y acaba de pasar lo que yo les dije antes. Acaban a pasar varias cosas. Uno que es el hecho de... Uh, perdón, perdón, perdón, perdón. Uno que es el hecho de... Eh, de que los, los equipos se desintegran automáticamente. Ya tenés un chabón muerto. Y eh, acaba de empezar la partida hace un poquito nomás. Hace un touch. Intentando ver algo. Tratando de... Como el 357 va a spotear el ligero. Estoy tratando de cubrirlo, ¿ves? Tarda un poquito en el artículo. Ahí le clavamos un tiro. 166. Un logro asqueroso. Horrendo. Bueno, ahí 188. Me gusta un poquito más. Ahí tenemos el Super Hellcat. Tenemos allá... Siempre apunten. Otra cuestión. No, no, no tiren ahí al Super Hellcat si ves una partecita de la torreta. Tienen Jackson que está en el medio de la nada. Regalado. Porque está regalado ahí, bro. Eso es otro tema. No... Se pongan en lugares abiertos Decime qué hace este Jackson acá Debería estar detrás de los arbustos Cubiertos Yo no juzgo a nadie, no, no, no estoy haciendo hincapié en nadie Pero sí que está mal ubicado bro. Este tanque acá está mal ubicado Si el E25 estuviera de este lado y tuviéramos un par más de acá Esto estuviera más subido, esto también podría haber estado acá se si hubiese ya, directamente está muerto Porque un tiro mío, más un tiro del Del Su85, más un tiro del M4 Más un tiro del E25 Y el Super Hellcat que anda por ahí también ya está muerto. O sea, ni empezó la partida. Todavía no pegó un tiro y ya murió. 180. Desaparece. Se la volvió a clavar porque se la pegué de nuevo hoy. Le pegamos el tiro al P88 y me voy. Estoy atrás, justamente atrás del arbusto. Que también es una... Es algo negativo porque saben que estás acá. Si vos estás pegando y no te detectan, evidentemente estás atrás del arbusto. Si no, no hay chance, boludo. No. no hay tanques invisibles acá. No existe eso. Bueno, empezó la partida. Recién acaba de comenzar. 715 de daño. 1 a 1 vamos recién. Ya nuestro ligero murió. No usen los ligeros así, tipo para... Irse al yolo a morir en 2 segundos. No no tiene sentido. Bueno, ahí me, me troleó un poco. No apunté bien. Realmente tenía que haber apuntado un poquito más adelante y más centrado el tiro. Hubiese sido importante que bajemos a ese... Hace ligero. Bueno, ya vamos 3 a 1, perdiendo. Todavía tenemos... Ya murió el... Bueno, el 357, el KB2. También murió el M10. Yo realmente no... no, no, no, no o sea, me cuesta entender cómo puede morir un M10, que es un, casa, un TD, un cazatanques, que tiene que estar en cuarta línea. O sea, sos el último a morir, bro. Los TDs, por lo general, de ese estilo, M10... El cat, eh, Scorpion son los últimos a morir. Yo ya apuntaba atrás por si se iba. Por si empezaba a retroceder, yo estaba apuntando atrás por las dudas. ¿eh? Bueno, acá me voy a tomar un riesgo un poquito más elevado. Porque sé que anda el ligero por allá, que es lo que yo quiero bajar. Ese ligero me está a mí, me está jodiendo la partida. Y sé que me está jodiendo la partida, porque si no, yo me podría asomar directamente, ir más allá y pegarle a los BK. De, o sea, de culo, ¿entendés? Pero lo tengo ahí Y sé que está el Super Hellcat con él Y tal vez probablemente haya otro más también Entonces Está, ¿ves? Ahí lo tengo en la mira Apuntale bien, apuntale bien 156 Y anda para atrás automáticamente Porque sé que me va a ver Un tiro del Super Hellcat Y este gasto estoy muy expuesto ¿eh? Ahí tenés Su 100 195 La Arti El Super Hellcat de nuevo 256 me pegó Quedé culo para arriba Por meter un tiro, bro 1100 de daño ¿Cómo nos manejamos a partir de ahora? Con 1100 de daño 240 de bloqueo Y 359 de HP en nuestro, en nuestro inventario Por decirlo así, nos quedan 359 de vida Es un tiro del Super Hellcat Y un tiro del Arte, o un tiro del Su-100 O un tiro de cualquiera, porque ya básicamente estoy muerto Bueno Tenemos, uy qué boludo, dejé la cámara acá en el medio Perdón, y estoy jodiendo Estoy jodiendo Está muy grande, perdón perdón, perdón, mala mía no voy para acá. Es más, voy a sacar la cámara. Listo, saco la cámara si no interesa. No caliente la cámara acá. Bueno, acá trato de esperar un poquito. Trato de hacer que se olviden de mí. Eh, dejo que pasen un poco los segundos. Me está diciendo. El E25 me dice que me vaya. Yo no me voy a ir de acá porque es un buen lugar. Lo malo es que, bueno, me la comí por el ligero. Por pegar un tiro. O sea, yo cometí un error y me la comí. El E25 decide ir a no sé a dónde realmente. No sé a dónde, mirá. O sea... Explícame a dónde va ese E25. Yo entiendo que quieres potear. Pero si tenés un ligero allá, bro. Tenés un super Hellcat. Que están atrás de los arbustos. ¿Vos te pensás que lo vas a ver vos antes a ellos? ¿Que ellos antes a vos? No. Vos te estás haciendo movimiento. A vos te van a detectar igual. Siempre. No sé ni cómo llego ahí todavía. ¡Ay, me troleó un segundo! ¡Ay! le están pegando, así que... Ya han tu un palma. El M10. Lo mató. Bueno. A mí me sirvió que haga eso. Básicamente, mira qué mala suerte. Si no pegaba ese tiro. Seguimos con 1100 y muy poquito... Yo pensé que iba a ir para atrás, pero no. No se fue para atrás, ni mucho menos. Ahí sí. Bueno, centramos el tiro. 174 te tiro más, 196 Piense que no, bueno ahí atina a cubrirse pero Tarde y mal Terminamos de matarlo, si te pegan un tiro Automáticamente cubrite bro, fijate de dónde te viene el tiro Y andate para atrás, cubrite eh, Llegamos 1633 de daño Dos kills Y nuestro equipo estamos pariendo por Tres más o menos, ya estamos, estamos realmente en el horno Bueno ahí está El T77, le metemos un tiro Voy para adelante o para atrás, no sabemos Centramos el tiro para que por donde más o menos se mueva igualmente le pegue. Bien, 1859 de daño, chicos. Ya estamos casi en los 2000, con lo cual ya estamos hechos, ¿bien? Todo lo que venga... Y seguimos con los 359 de daño. O sea, es lo que les decía. Cuiden ese HP, por favor. Acá, clave. Yo le podría haber pegado como estaba recién. Sí, ¿qué hice? Los 15 metros. Cuando el arbusto no es transparente, te vas para atrás. Se hace así opaco y ahí puedes disparar sin que te vean. Tirás un tiro. El Super Hellcat obviamente va a tirar acá porque sabe que estoy acá. pues se está recibiendo daño. Sabe que estoy acá. Entonces yo necesito matarlo. Ya está, listo. El último tiro fue un ciego. Obviamente sabía que estaba ahí. Ahí sí me ven el Super Hellcat. Zafo. El Su-100 me tira un tiro. La Arti me tira también. 142 de vida. Estamos re 2.196 se la clavo al Su-100. Y tengo que ir un poquito más para atrás porque eh, entiendo que el Super Hellcat anda por ahí también. Pero fíjense que ya no me queda, no me queda equipo. No me queda timbro. Estoy con 2383 de daño, 142 de vida y somos 3 contra 3, 6, 8. Y uno es un arte, así que somos 2 realmente. Se come los 2.34, el suciano ahí. No, no llego, no llego, no llego, no llego. Ves que me, me caga el piso, ni me arriesgo. Sé que anda la Su-100 por ahí. La Arti también por ahí. el Super Hellcat que me van a ir a buscar como si no hay un mañana. Pero, así todo. Así todo. Escúchenme esto, por el amor de Jesús. Si pueden pegar un tiro más o dos tiros más, hagan lo necesario para pegar ese tiro más. Vamos 2300. Ya estoy muertísimo. ¿Quién aparece ahí? El BK. Y no se lo clavo, porque si se lo clavaba me un tiro más. Sé que me viene. Nada. El becano se ¿sí sé dónde está mirando. Dale, cerrame. Ahí está, perfecto. Le metemos el tiro. Viene el Super Hellcat. La arte que me tira. Me saca 13. Se la clavo. <ríe> Estoy regalado. 2.742. Le erran el tiro. Oh, Ahí viene un tiro más, brother. Un tiro más era. Un tiro más. Pero bueno, éramos los últimos en morir casi. ¿Entendés a lo que voy? 2.742. Casi 3.000 de daño, brother. ¿Entendés? Y ya no me quedaba equipo. Si tuviera algún otro... Jugar, pero es que si, nada es que era imposible Pero a lo que voy, no importa lo que hagan los demás Importa lo que hagas vos Vos en lo personal, tratá de hacer tu daño Brother, tratá de jugar a tu manera 4 kills y 2.742 eh, No creo No tengo los resultados de esta partida Pero es que estoy seguro que fui el top daño segurísimo bro. ¿Entendés? Si todos hubiésemos hecho Más o menos lo mismo Posiblemente o probablemente Hubiésemos ganado la partida Pero... Pero bueno, eso más allá de eso, no, eso no interesa. Lo que sí interesa es que yo le estoy mostrando, tipo, herramientas, pequeñas tips, pequeñas estrategias para con tires bajos ir jugando e ir haciendo daño. No distraerse, tratar de pegar, cuidar el HP en la medida de lo posible. Al principio tenés un poquito más de margen. Ahora, si te pegaron dos bombazos o tres bombazos y te quedaste con un cuarto de vida, bueno, reculad, te vas para atrás y seguís pegando. ¿Entendés? No digas, no haga la gran E25 que va para adelante a morir y bueno, que sea lo que yo quiera. No, bro, no, seguís pegando. Seguí pegando. Y si el E25 decide hacer eso, vos te quedás tranquilamente esperando que. Porque si va, sabes que va a morir. Ese chabón ya estaba condenado a la muerte. ¿Entendés? Ya sea por el por el M10, por el Super Hellcat, por el Su-100, o por la artillería, o por los medianos que estaban pegando. Por los pesados que estaban ahí, los BK, el 36 y el 30-01. Alguno le iba a pegar. Porque todos, si se lanzaban, seguramente le tenían tiro. Entonces ya estaba. tratás de aprovechar ese error que comete el E25 para vos cuando él le pegan y lo, él los detecta, aunque sea que él se lleve el asistido y que vos pegues ese daño. Pero nada amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si les interesa, que siga tirando tips así en diferentes niveles, eh, avísenme, díganmelo si les gustó, si no les gustó, qué quieren hacer, déjenme ese like, suscríbanse, abajo les dejo eh, los diferentes canales, el de Telegram, el nuevo de Telegram, el de, obviamente, You Know, donde estoy transmitiendo todos los días a la noche a las 22 eh, de horas de Argentina, estamos jugando con la cuenta Sheriff como ahora y a veces me matan y se llevan el orito para sus cuentas personales. Les mando un beso gigante, cuídense, gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.